La crisis se inicia eh, cuando no hay transparencia en los procesos. La crisis de la universidad es una crisis que se arrastra por muchos años, en que efectivamente han existido problemas de gestión y de administración. Y la verdad es que la crisis al interior de Arsis tiene que ver más bien como que no, no, desde que no hay eh, confort en los baños o tóner en la impresora, hasta digamos, que eh, fue impugnada digamos, la forma en la cual la rectora asume el cargo, digamos. O sea, yo creo que en cualquier situación, digamos, en que se llega a la situación que ha vivido la universidad, obviamente algo nos ha hecho bien, digamos. sea, si los estudiantes hoy día se encuentran en una incertidumbre total en relación a que no sabemos sobre la continuidad o no de la universidad. Esta corporación no ha actuado distinto a otras corporaciones, a otro grupo de control hace lo que debe hacer, que en el fondo es cuidar su negocio. El Partido Comunista nunca ha sido parte de la universidad, nunca, como partido comunista, nunca. ¿ya? Efectivamente, instituciones ligadas al Partido Comunista, ¿cierto? Hicieron aportes a la universidad en un momento en que la universidad estaba quebrada. Cuando uno lee las declaraciones, ¿no es cierto?, de Telieri y dice, bueno, nosotros nos fuimos de la universidad saneada, eh, uno dice, bueno, pero la universidad al mes siguiente tenía... Eh, eh, dificultades eh, económicas muy importantes. Eh, hay un sector de la universidad que por supuesto quiere eh, eh, proteger, que esto, lo voy a poner así, que el, que el muerto no le caiga al lado eh, al Partido Comunista. Aquí se utilizan todas las técnicas de la dictadura para perjudicar a los trabajadores y una de esas técnicas heredadas de dictadura es crear nuevos sindicatos para quitarle la fuerza al sindicato existente. La crisis profunda que estamos viviendo se eh, vive post-toma del año pasado 2013 cuando los estudiantes deciden tomarse todas las sedes eh, debido a que se realizó el último traspaso vía leasing de las propiedades y ya definitivamente la corporación quedó sin nada de patrimonio. Eh, se anuncia en esa época el retiro de ICAL que era el último controlador pero no se realizan los traspasos como debe hacerse según estatuto y según la, eh, las distintas ordenanzas. No queda claro quién sale del directorio, quién entra al directorio. Arsis es una, una institución que siempre tuvo pocos recursos, eh, no, no, no tenía un socio capitalista fijo, digamos. Eh, se, se trató de manejar en, en algún momento cuando entra el Partido Comunista, cuando entra Max Marambio, con accionistas, eh, en base a eso. Pero luego ellos, entre el 2008 y el 2009, se retiran, ¿cierto? Y se retiran con su dinero, obviamente. Durante un periodo intentaron, digamos, revertir esa situación, ¿ya? Y administraron sin grandes dificultades durante 10 años esta universidad, ¿ya? y el problema digamos cierto se produce eh, efectivamente cuando ellos se van y no se toman las medidas que te reitero eran necesarias no hace dos años hace un año sino mucho antes digamos que era haber adecuado las condiciones de funcionamiento de la universidad a su realidad porque eso implicaba efectivamente un despido masivo de funcionarios significaba una reestructuración académica profunda, que eh, significaba que algunas de las carreras que hoy día existen, sobre todo en el área de educación y en algunos casos en el área de ciencias sociales, eran carreras que no se sustentaban y que por tanto tendrían que haberse eh, cerrado en su momento. Primero hay que entender de que, obviamente, ARCIS es, es, el, por decirlo así, el que jugó con reglas de mercado y el que tenía menos espalda para hacerlo, por decirlo de alguna manera. Eh, la contradicción interna de ARCIS de eh, permanentemente ser una eh, universidad que no quisiera jugar con las reglas del modelo, eh, le permite también de que, por un lado, eh, algunas las abraza y otras no, digamos. En ese sentido, lo, cuando decide jugar efectivamente con el tema del voucher, con el tema de la inmobiliaria, digamos, con todo el modelo que todas las otras universidades dan, ellos finalmente terminan haciendo lo que el, lo que el modelo les dice pues. terminan lucrando por decirlo de alguna manera terminan no administrando bien la universidad y, y terminan privilegiando digamos otros elementos en vez de eh, donde debería estar el, el énfasis digamos de una universidad como esta en sus profesores en sus estudiantes en la producción de un conocimiento crítico etcétera etcétera eh, Arce no actuó de acuerdo al mercado, es decir, si el mercado hubiera actuado de una manera súper simple, es decir, una carrera como Ciencia Política, que en el total de alumnos, ¿cierto? en los cuatro niveles, ya no supera los 40 estudiantes, obviamente no hubiera podido funcionar en ninguna otra institución que no fuera en Arci. Arci hizo un esfuerzo por tratar eh, de desmarcarse de de la educación de mercado con una política de solidaridad de que las carreras mayores ayudaran a sustentar las carreras menores etcétera, entonces por lo mismo es que aquí no hay lucro aquí nadie ha ganado plata eh, que no corresponda por su trabajo etcétera, etcétera, y yo creo que si efectivamente alguien entró a esta universidad con afán de lucrar a los dos años, o tres años se dio cuenta que eso era imposible y como era imposible se fue si es tan simple como eso ahora yo creo que efectivamente puede ser discutible o no pero si efectivamente alguien hizo una inversión y retira esa inversión eso no significa que esté lucrando lo que está haciendo es retirar la inversión que es una cuestión absolutamente distinta lucro significa que tú haces una inversión ¿cierto? y obtienes ganancias ilegítimas ¿ya? Y eso no sucedió ni con, la, ni con Marambio, ni con la gente Lical, ni con ninguna de las personas que, o, o empresas, o, o eh, fundaciones, etc., que en algún momento digamos cierto, hicieron una inversión en la universidad para salvar la universidad ¿no cierto? cuando la universidad estaba quebrada. Yo creo que el resto de la, de la comunidad somos muy críticos de la gestión que, que hizo eh, los militantes del Partido Comunista. Creemos que ellos están eh, eludiendo su responsabilidad en ese sentido. O sea, al mes de que el Partido Comunista se va, ya te, tuvimos dificultades diverso y después esas revelan o terminaron revelando todos los otros niveles de la crisis o sea, de cómo efectivamente tenían la universidad o cómo efectivamente la habían ordenado o la habían organizado absolutamente ellos tienen la responsabilidad porque se han cambiado los cargos pero siguen estando ahí eh, el, el ejemplo de Jaime Insunza Jaime Insunza está eh, en las eh, asambleas de la corporación fue miembro del directorio después fue miembro del directorio del la inmobiliaria Libertad eh, fue miembro cierto, del directorio de Salvador, eh, pero sigue estando, sigue estando. No se van renovando las caras visibles ni los representantes administrativos de esta universidad. Eh, por lo tanto, la, la responsabilidad es absolutamente de ellos, de no nunca generar eh, eh, una propuesta financiera que fuera más allá de la visión cerrada que ellos tenían. Mira, lo que estamos viviendo hoy aquí en Arcis es un maltrato absoluto. Maltrato desde el punto de vista de cómo las personas se relacionan entre ellas, maltrato eh, verbal, cómo se piden las cosas, eh, se despide a los más activos sindicalistas. Lamentablemente el Código Laboral no nos favorece nada más que obtener eh, sanciones eh, por escrito de parte de la, de la Inspección del Trabajo. La universidad está acostumbrada a pagar multas para ellos no hay ningún problema, o sea han pagado multas a la inspección del trabajo, a la tesorería de la república, impuestos internos, etcétera, ellos no tienen ningún problema con pagar multas, pero sí tienen todos los problemas para trabajar, para pagarle a sus trabajadores. Si los estudiantes hoy día se encuentran en una incertidumbre total. ...en relación a que no sabemos sobre la continuidad o no de la universidad... ...en donde al fin y al cabo no se sabe cuál es la realidad... ...no se sabe cuál es el futuro que vamos a tener nosotros como estudiantes... ...todavía no tenemos una claridad sobre la continuidad o no de la casa de estudio. Eh, si la decisión de la universidad, digamos, ¿cierto? es permanecer... Eh, ...como una universidad privada, digamos, sin fines de lucro... ...que sea capaz de mantener la identidad, Arsis como universidad crítica... Con eh, me parece una opción absolutamente legítima y absolutamente viable si eh, quienes sostienen eso eh, están disponibles para eso como también de cierto podría verse otras alternativas distintas que signifiquen efectivamente eh, el avanzar digamos eh, hacia convertir a Arce en lo que es su espíritu de siempre, es decir, ser una universidad pública. Pero son cuestiones que dependen de, en primer lugar, de la comunidad arciana y dependen de las condiciones y posibilidades, digamos, que hoy día permita la institucionalidad del país ahí ellos han jugado como a todas las cartas ¿no? y, y, y por momento es muy difícil porque una carta no se sé, puede cerrar y la otra carta es bueno vamos a lo público que en el fondo es lo que nosotros hemos dicho ahora eh, lo que nosotros hemos dicho es bien distinto a lo que ha dicho el PC en ese sentido hay que también ser claro el PC lo que, cuando dice estatización o que, que pasa el estado en el fondo lo que quiere decir es algo así como que nosotros nos, nos transformemos en una facultad de ciencias sociales y artes de otra universidad pero eso compromete el proyecto académico y al menos la, eh, la coordinadora experimental mental o profesoría autoconvocado no va a estar de acuerdo en ninguna perspectiva en eso porque significa que en el fondo es como que tú cambies muebles de un lado para otro digamos, ¿no? y esto aquí hay un, un etos universitario que nosotros no vamos a ir a vender a ningún lado Esperamos honestidad, esperamos coherencia, transparencia, esperamos que reconozca la realidad que se está viviendo en Arcis porque las autoridades tratan de mostrarle al resto de la comunidad cierto chilena de que aquí se vive en un mundo paralelo donde unos están súper bien súper esperanzados pero hay otro que lo estamos pasando pésimo y estamos siendo súper humillados